Supongo que ya está. Ah, sé que tienes preguntas, pero puedes guardártelas para luego. Claro. Vamos a casa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Saltamos como Fly? No. La playa lo recorre todo. Corremos juntos. ¿Corremos? Sí. Como cuando Mario rescata a la princesa.